Yo soy Silvia Torres Castilleja, soy, soy astrónoma, trabajo como soy investigadora en ETA del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me dedico al estudio de la materia entre las estrellas, a las nubes gaseosas que están iluminadas por estrellas brillantes. Porque me pareció muy interesante y porque había la oportunidad de, de hacer las observaciones correspondientes para, para atender algunas de las preguntas que teníamos. En particular estaba, preocupado, estaba preocupada por la composición química de esos gases y había la posibilidad de observarlos y por lo tanto de avanzar en el conocimiento en esas áreas. Pero en realidad me gustan muchas áreas, me gustan muchas otras campos, pero hay que, hay que enfocarse en alguno y ya que te clavas en uno, pues ya te sigues ahí con mucho entusiasmo. Mi, mi tesis doctoral, la hice, eh, estra, hice el doctorado en la Universidad de California en Berkeley, fue sobre eh, modelos matemáticos de interiores estelares. Entonces, él estaba muy, cuando regresé a México me pareció muy complicado hacer una programación que era muy compleja y difícil en esos momentos y decidí cambiar de campo. Y me asocié con mi esposo, que él era el que trabajaba estos campos. ¿Por qué? Porque siempre nos habíamos ayudado. Él me ayudó mucho en mi trabajo, yo le ayudé mucho en el suyo, entonces yo ya lo conocía, el, el tema, el campo, la, la, la técnica y la, la preocupación de qué se trataba. Entonces estuve colaborando mucho con él. ¿sí? Pues en la computadora, en la computadora tratando, tratando de, de, de, de atender, de entender las observaciones que se obtuvieron de alguna manera, eh, porque pueden ser mías o pueden ser de alguna base de datos, tratando de entender y cómo si, si realmente lo que se dijo antes está correcto o si es distinto a lo que como yo pienso que no puede ser distinto. Entonces esto es algo que siempre estamos, o siempre está la, la duda, de, estuvo bien, está bien hecho lo que hicieron ellos, o, o la anterior, o yo lo puedo hacer mejor. Y, y si coincidimos, bueno, pues, está bien. Entonces cuando vemos la, la tecnología está razonable, está... La, la forma de hacerlo está razonable. Pero cuando hay diferencias es muy emocionante porque entonces no sabemos lo que se debe, capaz de que nos equivocamos o oh, oh, lo estamos viendo distinto. Hablando en serio, creo que mi mayor contribución ha sido estar en el instituto todos los días, permanentemente. Creo que eso ha sido una manera de marcar el camino para mis estudiantes, hombres y mujeres. Y las mujeres se sintieron que había lugar para ellas, que era posible estar ahí y, y, y llevamos buena amistad con algunas, no con todas porque el grupo es muy grande y con los compañeros llevamos también muy buena amistad. Entonces todo eso ha permitido que el ambiente sea de trabajo, de, de tratar de salir adelante, de tratar de sacar mejores resultados. También he trabajado en, la, en el posgrado. Yo estuve fundando el posgrado de Astronomía en el instituto y también he trabajado en la revista mexicana de astronomía y Física. Fui fundadora de esa revista y ahora soy muchos años editora y ahora soy editora de la serie de conferencias de esa revista. Trabajar más. Trabajar más, eh, me, eh, bueno, estoy muy contenta, pero siento que podía haber hecho un poquito más. Pues que le metan todo su entusiasmo, porque hay que hacerlo con ganas. Si lo hacen a medias, con, con, con que no, no puedo no ver el, la, el trabajo como, como nada más como un medio de ganarse el dinero o como un medio de pasar la materia, sino que tiene que verlo como, como algo que satisface, que da gusto. Y eso es lo más importante. Por cierto, eso es para soberanía y para cualquier campo. Cualquier campo, cualquier actividad humana. Yo lo aplico a cualquier. Las recomiendo para cualquier actividad humana.